Muy buenas amigas y amigos, en el día de hoy les traigo un video en el cual vamos a tocar el piano este, Por supuesto que vamos a tocar el piano Vamos a limpiar un poquito Y por supuesto, mi nombre es Gabriel, soy profesor de piano Y vamos a seguir con esto que estábamos en el video anterior Por supuesto vamos a mantener la postura que habíamos adquirido en el primer video Y si no vieron el video, no sigo Van y ven el video, el primer video, el primer video, primer video, primer video. Muy bien, han visto el primer video, entonces vamos con el tema de hoy que vamos a tocar. Vamos a tocar así sin más. Primero vamos a explicar un poco de qué se va a tratar esto y una cuestión, tema fundamental, es el 90% de la sabiduría musical pasa por este tema que vamos a ver hoy. ¿Qué es el pulso? ¿Qué es el pulso? Nos arremangamos esta mano, ponemos estos dos dedos juntos, nos lo llevamos a esta parte de la muñeca. ¡Ay, no tengo pulso! No. El pulso musical. Vamos a ver. El pulso musical, vamos a definir primero qué es un pulso. El pulso es una sucesión ordenada y regular de pulsaciones que van a lo largo del tiempo. Son regulares, regulares, regulares, regulares. Esto es un pulso. Como por ejemplo el segundero. El reloj, el segundero, es un pulso. Un pulso que son 60 golpes por minuto. ¿Sí? Que sería una cosa así. Esto es el pulso que tiene... Un reloj. Creo que tengo el tiempo un poco acelerado, pero es, debe ser un poco menos. Por supuesto se pueden hacer pulsos lentos, como el reloj. Más lentos todavía. Pulsos intermedios. Pulsos rápidos. Pulsos rápido, pulsos rápido, pulsos rápido. Esta sucesión de pulsos puede hacer de que uno pueda hablar de manera constante siguiendo el pulso. ¿Sí? La música eh, funciona a través del pulso y el pulso es el latido de la música, así como el latido del corazón. En la música tiene ese pulso constante que es lo que uno ¿no? cuando está escuchando un tema musical en, escuchando en los auriculares es lo primero que hace es marcar con el pie eso que estamos marcando es el pulso que tiene esa melodía por supuesto ¿no? esa canción y eso lo hacemos naturalmente bueno para tocar un instrumento para tocar música es necesario de que uno mantenga un pulso regular todo el tiempo ¿Y qué vamos a hacer con esto? Si no sé tocar el piano. Pero sí saben tocar el piano. Y ahora se los voy a demostrar. Con un dedo, dedo de mano izquierda, dedo índice. Así les es más fácil todavía. Eligen cualquier tecla negra. Tenemos el teclado tenemos teclas blancas, teclas negra. Vamos a elegir una tecla negra cualquiera que ustedes elijan en cualquier lugar del piano. Por ejemplo esta. Y vamos a hacer un pulso. ¿No? Elegimos una tecla. Y con este pulso vamos a seguir haciendo este pulso. La mano no se pone así, pero por ahora vamos a ponerla así, ¿no? La mano no va así, pero... Vamos a hacerlo así por ahora, ya había explicado en el anterior video la curvatura de la mano. Así que por ahora vamos a hacerlo de esta manera. Y con estos tres dedos elegimos un grupo de tres teclas negras, que hay muchas por acá, por el piano. Y vamos a tocar una melodía. Porque en tecla negra todo suena absolutamente lindo para el oído. Entonces, siguiendo este pulso, cuando cae un dedo en esa tecla, tocamos una tecla de la mano derecha. Pueden repetir teclas o pueden cambiar, pueden cambiar de grupo de tres teclas, irse hacia lo agudo o podemos hacer la del pianista virtuoso y nos vamos al grave cruzando la mano. No podemos pasar el día, ¿no? por supuesto una cosa importante para hacer en este ejercicio es cambiar de manos, ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer con un dedo de la mano derecha vamos a otra vez hacer el mismo pulso que estábamos haciendo y tres dedos de la mano izquierda en un grupo de tres teclas negras y vamos a bajar una tecla negra de la mano izquierda con un pulso de la derecha. Lo mismo, podemos trasladarnos hacia lo grave. Y también hacia lo agudo y cruzamos de manos otra vez. Por supuesto que podemos tocar cualquier tecla negra, no solamente el grupo de tres, pero es para usar estos tres dedos también podemos apoyar la mano un dedo en cada tecla negra un dedo para cada tecla negra y tenemos las 5 grupo de tres en el pulgar, en el índice y en el mayor y en el anular y el menique un grupo de dos ¿Sí? y podemos hacer lo mismo y ampliamos el rango de notas podemos en saltearnos notas, tocar lo que quiera, podemos movernos por el teclado, usemos diferentes dedos, por supuesto. Lo mismo vamos a hacer con la mano izquierda. Otra vez ponemos estos tres dedos en tres teclas negras, los otros dos en, en el grupo de dos de teclas negras entonces otra vez con mano derecha marcamos el pulso, con mano izquierda tocamos si se cansan de escuchar la misma tecla negra en la mano que marca el pulso la pueden cambiar como por ejemplo Voy a cambiar el, la tecla negra de la mano derecha. O sea, estamos haciendo con una mano una melodía y con la otra estamos marcando un pulso. Todavía no vamos a ver figuras. Después. El pulso que uno hace puede coincidir, generalmente, casi siempre, el 100% de las veces, coincide con una figura rítmica, pero no vamos a ver figuras rítmicas todavía. La idea es de que puedan independizar ambas manos y de que una esté haciendo, recorriendo el teclado y la otra esté marcando un pulso. Y el pulso tiene que ser regular, regular, regular, regular, regular, regular, todo el tiempo, ¿sí? Bueno, eso es una melodía conocida. ¿Sí? Vamos a practicar esto lo más que se pueda. Después, si quieren, pueden ir probando otro tipo de ritmos. Pero eso lo dejo a criterio de ustedes. Quiero que se pongan a tocar y que puedan mantener un tempo fijo. También pueden hacer un tempo más rápido. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Pónganle un me gusta al video, por favor. Si quieren se suscriben y este video ha sido cortito porque quiero que hagan este ejercicio durante toda la semana y vamos a empezar a subir videos un viernes, martes, viernes, martes, viernes, martes. Pero quería que tuvieran este video para poder practicar durante esta semana, hasta el viernes. Y así poder tener algo con qué entretenerse, porque si no con la postura, con que Ay, nos sentamos así frente al piano, ¿Mm? ¿y qué hacemos? Eh, nos sentamos así frente al piano toda la semana. ¿Mm? Nah. Entonces, por eso vamos a dejar este ejercicio. Por favor, si pueden, se graban. Esto tiene que sonar todo el tiempo. Jueguen con todas las teclas negras, no hace falta que toquen esa que estoy tocando. Ya pueden tocar cualquier otra, porque en tecla negra todo suena lindo. Todo suena lindo. Podemos hacer, podemos apoyar todos los dedos, podemos jugar con todos los dedos. Esto también es un pulso y estoy cambiando para las dos manos. O sea, se puede hacer un montón de cosas, pero tiene que haber un regular, que uno no lo pierda sí bueno nos vemos en el próximo vídeo un abrazo pianístico ¡Chau!